atrapada entre las redes de mi mente, eres fugitiva de mi olvido, te quedaste presa en mi corazón, fuiste delicadeza para mis ojos, luz del este, orientación perdida.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 Tú a través de mi vista Vive mi vida, consumí mi lenta agonía Vive mi vida en la cuchemira. We'll <laughs>